Permisos y usos de armas de fuego en Chile Fundamentalmente existen cuatro tipos de permisos en Chile, que pasamos a describir ahora. 1. Permiso de defensa. Corresponde al permiso de tenencia de una arma de fuego, para uso dentro de la propiedad, en la dirección dada en su inscripción y que fue debidamente verificada por carabineros. Es importante saber que por ningún motivo, se puede mover el arma de la dirección, donde aparece inscrita en carabineros y en su padrón. 2. Permiso de caza. Permiso para cazar y trasladar las armas a lugar seguro y legal para cazar. Este permiso lo emite el Servicio Agrícola Ganadero. 3. Permiso de deporte. Permite a deportistas el traslado de armas de fuego a polígonos o campos de tiros, seguros, controlados y legales para el uso de estas armas. 4. Permiso de deporte. Permiso que autoriza a portar un arma de fuego Este permiso es otorgado a miembros de Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería. También, lo tienen, los funcionarios jubilados de estas instituciones, que hayan llegado al menos al grado de coronel o suboficial mayor o su equivalencia. El permiso de porte de arma, no es un permiso asequible para civiles, normalmente. Son muy pocos los permisos de porte de armas dados por la autoridad fiscalizadora a civiles. Solo se otorgan a personas con actividades muy especiales, los cuales, son muy restringidos y evaluados, antes de ser emitidos. En la práctica, en Chile, este tipo de permiso no existe para civiles. Los permisos de caza y de deporte... Solo autorizan al traslado de las armas, en un lugar seguro del vehículo, lo que debe ser, en su respectiva caja y descargadas. Estos permisos, de caza y deporte no autorizan el porte del arma. Si necesitas ayuda o quieres mayor información, te recomendamos acceder al enlace en la descripción que te ayudará en tus dudas. Muchas gracias.